Bienvenidos, muy buen día una vez más aquí en el Día del Informativo de la Televisión Universitaria, arrancando nuevamente una nueva jornada, una nueva semana para nosotros compartiendo los contenidos, las informaciones que provienen del ámbito universitario y también lo que va ocurriendo en la sociedad, así que quédate con nosotros para compartir un nuevo día eh, aquí a través de la pantalla de eh, la televisión universitaria. Bueno, algunos temas para la jornada de hoy eh, tienen que ver con el ámbito académico, un reconocimiento y un recordatorio que se va a hacer nuevamente a Eduardo Galeano. Este año eh, se eligió el mes de septiembre para eh, recordarlo, homenajearlo y sobre este tema eh, vamos a charlar con el doctor en comunicación social Alexis Raftopolo que está... Eh, Justamente organizando esta movida para el 30 de septiembre a través también de eh, la actividad que tiene la editorial universitaria. Así que en un ratito vamos a estar charlando con él sobre esta actividad que ya se viene. Bueno, otros temas eh, tienen que ver con capacitaciones sindicales para los eh, agentes no docentes de la Universidad Nacional de Misiones. Durante estas últimas jornadas, estas últimas semanas... Todos los eh, no docentes estuvieron capacitándose, estuvieron participando en eh, jornadas que tienen que ver con la historia eh, justamente de los sindicatos, eh, todo lo que tiene que ver con las ART, eh, los derechos laborales y demás. Así que sobre este tema vamos a hablar con Eduardo Mercado, que está a cargo de las capacitaciones de APUNAM, de la Asociación del Personal No Docente. Nos va a comentar, nos va a hacer un balance de cómo han sido estas capacitaciones muy importantes dentro de él del ámbito universitario. Bueno, y otros temas que vamos a ir compartiendo en la jornada de hoy, así que quédate, recordá que puedes ingresar a través de la página transmedia.unam.do.ar, todos los contenidos disponibles, ya volvemos. Estamos de regreso aquí en el informativo de la televisión universitaria y ya nos ponemos en contacto con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. ¿Por qué? Porque ya se viene, esto es eh, dentro de unos días nada más, el próximo mes de octubre, estudiantes de la carrera de turismo estarán realizando prácticas en la Feria Internacional del Turismo, una actividad muy importante sin duda, una plataforma eh, y vidriera justamente para demostrar todo el trabajo y aplicar conocimientos. Así que eh, los estudiantes de la UNAM también presentes este año en la edición 2022 de la FIT, la Feria Internacional del Turismo. Así que ya le damos la bienvenida a Cristian Garrido. Buen día, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos contentos también porque de la universidad eh, salen... Eh, graduados, estudiantes en este caso, que van a poner en práctica sus conocimientos, ¿no? Sí, nosotros firmamos un convenio con el Ministerio de Turismo, con el ministro Arrúa, uh -huh. justamente para favorecer que eh, nuestros estudiantes eh, puedan realizar actividades en el marco de eh, bueno, distintos eventos vinculados con el turismo, en este caso. Uh -huh. eh, tenemos ahora el mes de octubre, ahora la primera semana de octubre es la esta feria internacional del turismo uh -huh. donde bueno a partir de este convenio estudiantes de la carrera de turismo van a poder participar de, de este evento para realizar prácticas sí. específicamente no prácticas eh, preprofesionales eh, justamente con la intención de ir generando más espacios y ir habilitando más espacios uh -huh. en los cuales eh, nuestros estudiantes puedan eh, tener espacio para realizar su, sus prácticas y, bueno, con ello todo lo que, lo que significa este tipo de, de experiencias formativas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ¿y qué expectativas también tienen desde de la carrera, los docentes? ¿Cómo se vienen preparando? Bueno, eh, participamos de esa, de esa firma del convenio, estuvo la directora del Departamento de Turismo, Claudia Pereiro, y también estuvieron eh, algunos docentes y un poco la, la expectativa es este, seguir favoreciendo ¿no? el vínculo con las distintas eh, instituciones uh -huh. eh, y organizaciones vinculadas con el turismo y de esa manera ir ampliando el espectro de eh, espacios para uh -huh. las prácticas profesionales y seguir contribuyendo al, eh, en términos de ejercicio profesional, ¿no? estas instancias que favorecen la, la puesta en, en marcha uh -huh. de eh, los conocimientos que se brindan aquí en la, en la carrera, en la uh -huh. formación académica. Uh -huh. Creo que eh, para eso es, es fundamental eh, la articulación con, con las instituciones, este, las empresas y las organizaciones eh, que, bueno, que nos permiten y nos habilitan eh, que los estudiantes puedan eh, realizar sus prácticas. Uh -huh. eh, Cristian, es la primera vez que eh, la participación, digo, de distintas carreras hubieron muchos años de eh, estudiantes que han participado en plataformas similares, pero digo, en la Feria Internacional del Turismo es la primera vez que se hace... En, en términos de, eh, con las figuras así de pasantes, sería esta la, la primera experiencia que estamos ah, llevando adelante, pero, pero sí es habitual que los estudiantes de, de la carrera de turismo visiten la Feria Internacional del Turismo, eso uh -huh. sí, lo que sería aquí novedoso es esta posibilidad de articular con, con la provincia para que puedan realizar este, allí actividades en el marco de, de sus prácticas. Uh -huh. Bien, perfecto. Cristian, ¿cómo...? Yo, sí, sí, sí, te escuchamos. No, que, que también avanzamos en, en este mismo sentido en un convenio con la Dirección de Turismo del municipio, de la Ciudad de Posadas, uh -huh. también con la intención de eh, ir sumando estudiantes a las distintas actividades vinculadas al turismo que se realizan en la Ciudad de Posadas. También con esta idea de que la Facultad de, de Humanidades este, uh -huh. tenga una mayor llegada al territorio a partir de la articulación que se pueda establecer, con otras instituciones uh -huh. eh, y seguir ampliando la cantidad de espacios para la realización de prácticas preprofesionales de nuestros estudiantes. Uh -huh. eh, bueno, cambiando de un poquito de tema, Cristian, ¿cómo vienen eh, trabajando también en la facultad? Eh, ya estamos eh, a tres meses de la finalización del 2022. ¿Cómo se están organizando, tanto académicamente como administrativamente, dentro del ámbito de la facultad? Bueno, venimos desarrollando el, el segundo cuatrimestre, ya estamos a fines de, de septiembre. El segundo cuatrimestre finaliza el 18 de noviembre, por lo tanto, se están llevando adelante eh, los turnos de exámenes que estaban previstos para esta fecha. Durante el año, en lo que va, va a ser 2022, vamos a tener ocho turnos de, de exámenes. Todos ellos se vienen desarrollando con total este, normalidad, teniendo en cuenta que la Facultad de Humanidades mantiene un turno presencial y un turno virtual. Eso está aprobado por, por consejo directivo, por lo tanto se va alternando eh, un turno presencial y un turno virtual, lo cual favorece que eh, si hay estudiantes que todavía no pueden este, trasladarse para rendir presencialmente, lo pueden hacer en forma, en forma virtual. ¿no? Que esto también favorece que nuestros estudiantes de, de las sedes, ¿no? del interior de la provincia, también puedan este, presentarse y rendir sus materias y con ello poder seguir avanzando en, en sus planes de estudio ¿no? Y por otro lado Tenemos una gran cantidad de actividades este, Previstas para, para estos meses eh, La semana que viene Está la orquesta de la UNTREF ¿no? de, de instrumentos autóctonos Que va, vamos a hacer varias actividades Acá el lunes a las 19 La proyección documental Bueno, uh -huh. El martes se van para para San Ignacio, después el miércoles en el Centro del Conocimiento también van a estar allí con un show a partir de las 20 horas y que estamos haciendo la invitación abierta a toda la, la comunidad como para que se sumen y participen de, de ese show, de esos eventos. Sí. Eh, y también tenemos eh, este año, el 19 de octubre, las elecciones de eh, consejos departamentales, Ajá. que son elecciones que estaban pendientes y en la sesión del 8 de septiembre el consejo directivo, a propuesta mía en este caso como decano de la facultad, aprobó el 19 de octubre como la fecha para la realización de estas elecciones. Uh -huh. Se van a estar renovando los miembros de los consejos departamentales. Uh -huh. Bien, Cristian. Bueno, te agradecemos un montón. Eh, gracias por tu tiempo nuevamente. Y, y bueno, nos estamos comunicando después para hacer un balance de cómo ha sido esta actividad. Bueno, perfecto. Florencia, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por la posibilidad de contarles eh, en qué andamos aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Dale. Muchísimas gracias, gracias y que tengan muy buen día. Un abrazo. Bueno, vamos a recordar las redes sociales donde nos podés encontrar en Instagram, nos encontrás como unamtransmedia y también en el canal de YouTube con el mismo nombre. Además de la página, como siempre te estamos recordando, donde nos podés ver, además de toda la mediateca, en vivo eh, a través de transmedia.unam.do.ar Todo disponible para que puedas sumarte a esta comunidad de información. Ya volvemos en un ratito, vamos a una pausa y al regreso más info aquí en Al Día. Estamos de regreso nuevamente y vamos a abordar otro tema que tiene que ver aquí con el ámbito universitario, capacitaciones sindicales, como, como hemos mencionado en la apertura. Y lo tenemos ya a Eduardo Mercado, que es del área de capacitaciones justamente de la Asociación del Personal No Docente de la UNAM, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Hola, buenos días, potencia. Buenos días a toda la audiencia. Estamos muy bien, totalmente bien. En este momento, en la Facultad de Arte y Diseño de la Región desarrollando la segunda etapa del curso de capacitación sindical, que habíamos iniciado hace 15 días con eh, Daniel Villas, eh, el paritario nacional de nuestro gremio, el sindicato, y también secretario de capacitación de la FATUN. Uh -huh. Eduardo, ¿qué balance, por lo menos acá en la sede Posada, se puede hacer eh, la participación de los no docentes como ha sido? Bueno, en principio, como te comentaba la semana pasada, en las 15 días habíamos arrestado en Posada justamente en Rectorado una aula de la Facultad de Ciencias Económicas, que fue una convocatoria muy importante y ya ayer habíamos hecho la segunda etapa también ahí en la Facultad de Ciencia Económicas, con una discusión, un poco una participación, pero aún así con mis compañeros muy atentos, con muchas preguntas, con muchas inquietudes, con un interesante debate que se da a raíz del, del enfoque más eh, jurídico que lo da el doctor Lucina y eh, vemos en función de las la actividades anteriores que se vino realizando los últimos años con muchísimo interés por parte de los compañeros uh -huh. y una alta, una, una alta concurrencia. Ya para la semana pasada que estuvimos con, con Daniel Villa, pudimos tener 200 inscritos, 200 personas que, 210 más o menos, que uh -huh. pudieron asistir y se bancaron las 3-4 horas de capacitación uh -huh. que y, bueno, la jornada. Ayer tuvimos muy buena muy muy buena, muy, muy muy buena asistencia y como te decía hoy, estamos en la Facultad de arte con muy buena asistencia, tanto de compañeros de ingeniería como de compañeros de arte, uh -huh. hoy a la tarde también en la Facultad de Ingeniería y también con un horario a la tarde para que compañeros de ambas facultades puedan estar aquellos que no pudieron estar a la mañana. Para la gente de afuera, Eduardo, eh, los que no están empapados digamos, con el tema sindical o, o tienen que ver con el ámbito universitario, eh, ¿cuál es la importancia de esta capacitación y, y el objetivo? no es cierto? Bueno, para todo trabajador eh, en la defensa de sus derechos, es importante tener el conocimiento necesario de cómo funciona el sistema para ver cómo uno puede canalizar eh, las problemáticas que tiene. También para defender sus derechos para ver cómo plantea ante la patronal y cuáles son las vías necesarias que debe, debe hacerse para poder sostener aquellos reclamos o aquellas inquietudes que tienen. En cuanto a nosotros que estamos sindicalizados, los compañeros no docentes de la Unión Internacional de Misiones, HV, dependemos de una federación que nuclea 57 universidades, es importantísimo el conocimiento y la formación justamente para reivindicar los derechos que tenemos, sostenerlos y ir por otros nuevos derechos. Nuestro, normativa madre, que es el convenio colectivo de trabajo, es eh, sumamente necesario que cada uno de los trabajadores esté manejando, lo esté sabiendo, así como ahora estamos dando las leyes básicas y necesarias de defensa del trabajador, tanto en sus derechos como trabajador, como obrero, trabajador o trabajadora, uh -huh. como en aquellas nuevas leyes normativas que se van incorporando, que tienen que ver con la igualdad de género, con la protección ante la violencia, con la protección ante la violencia laboral, etcétera. Uh -huh. Bien. ¿Y cómo va a seguir? Eh, ¿Cuál es el...? ya están en la sede Oberá, me comentás? Estuvieron la semana pasada y la anterior aquí en Posada, y después ¿cómo sigue? Bueno, el, el jueves que viene estaremos a la tarde, a las 7:30 horas, en la facultad eh, de ciencias sociales, y con humanidades para aquellos compañeros que están más cerca de la facultad de Salta o en la enfermería que no han podido ir a a rectorado, por ir a acudir al Campo, pueden el, el jueves a Humanidades y el martes que viene, la semana entrante, estaremos en eh, la Facultad de Ciencias Forestales, cubriendo la regional, tanto para la Escuela Agro como para compañeros que trabajan en la Facultad de Ciencias Forestales. Eh, ya martes a las 8 de la mañana, eh, perdón, a las 9 de la mañana y eh, este jueves, este jueves a las 17.30 horas, en la Facultad de, de Humanidades. Uh -huh. ¿Esto se da a nivel nacional, Eduardo? Las capacitaciones sindicales se dan constantemente a nivel nacional. Uh -huh. eh, justamente por eso pudimos tener la participación de una persona tan, tan relevante para nosotros, que es justamente un paritario de los cuatro que hay, que van, son los que defienden nuestro, nuestros haberes, sueldo además de nuestro derecho y son parte de la comisión revisora de nuestro convenio colectivo eh, de forma constante, tanto todo lo que tiene que ver, es, todo, todos los sindicatos estamos nucleados a través de nuestras federaciones y nuestras federaciones están nucleadas a través de la CGT. La uh -huh. CGT, por lo que nosotros entendemos, constantemente hace curso de capacitación sindical, a su vez cada federación lo hace y a su vez cada sindicato de base también lo hace. En nuestro caso, nosotros que tenemos el foco universitario, que somos parte de una constante universitaria, tenemos ciertas reivindicaciones que estamos por, eh, sobre manera mejor que en otros rubros, que además el producto final que se realiza en la universidad su conocimiento, justamente como en, otros, como en otras luchas sindicales que se hacen, en las cuestiones de la producción que hace, por ejemplo, una fábrica que produce algo, comparte parte de la producción con sus trabajadores, nosotros generalmente reclamamos mayor conocimiento que es lo que nosotros producimos en la universidad. Este conocimiento también siempre enfocado tanto a nuestros derechos, como a nuestra mejor calidad de vida, como a una mejor institucionalidad, a una mejor universidad, a una mejor universidad para el pueblo y para el, para el obrero. ¿Cuántos no docentes aproximadamente estuvieron participando en estas jornadas y en lo que va de, de las capacitaciones? Bueno, tuvimos registro en la primera capacitación, tuvimos alrededor de 210 docentes inscritos que pudieron estuvieron estar todas las horas. Ayer tuvimos una participación de 40 no docentes. Eh, en la Facultad de Ciencias Económica. Hoy estamos teniendo 20, 22 compañeros docentes en la Facultad de Arte, seguramente en esta misma cantidad, un poco más, vamos a tener en la Facultad de Ingeniería, eh, que sería aproximadamente, nosotros en este momento somos 700 no docentes en todo, toda la provincia uh -huh. y estamos afiliados alrededor de... 600 no, o sea, el 80% está afiliado, tenemos nuevas incorporaciones que estuvieron estos dos años uh -huh. y tenemos incorporaciones de 350 compañeros aproximadamente que estuvieron últimos los últimos días. así que el enfoque de capacitación también va fuertemente apuntado a todos estos compañeros que entramos en este último tramo y que también tenemos que empaparnos tanto de la historia de nuestro sindicato de nuestra fatum, del movimiento obrero, de la lucha sindical, de la lucha por los derechos de cualquier trabajador, no solamente nuestro, como de la historia de nuestra universidad la función que cumple el rol que nosotros cumplimos dentro de la, de la universidad. que Somos uh -huh. más que el trabajo que realizamos, somos algo totalmente necesario para la sociedad y para el desarrollo de la Argentina en general. Uh -huh. Entonces esa impronta es la que buscamos, desde tanto de la formación y la capacitación como de las otras actividades que realizamos. Bien. Eduardo, bueno y vos también eh, dentro de tu rol y tu, tu actividad, hace poco asumiste dentro del, del área de la PUNAM también, ¿no? Aprendiendo un poco todas estas funciones. Sí, como dice José Vallejo, nuestro secretario general, eh, va, vamos a no, son, no, no sabemos todo. Tenemos la responsabilidad, por supuesto, y la asumimos, pero vamos a ir aprendiendo junto con los compañeros. Mm. Estamos a disposición todo el tiempo, tanto ahí por todas los compañeros están de la nueva, a las cuatro de la tarde, todos los días vas a encontrar ahí a José Vallejo, a Miria o a Javier leguita Y nosotros también, constantemente, vamos a estar a disposición de cualquier inquietud y cualquier problemática y aquellas cosas que no sabemos, vamos a ir a yo estoy en todos los cursos acompañando a los, a los profesores y por más de que escucho repetidas eh, prácticamente todo lo que desarrollan, en cada momento estoy aprendiendo algo nuevo. Así que eh, en este rol que nosotros tenemos que tener de aprendedor, de personas que constantemente debe ir aprendiendo y adquiriendo conocimiento, también nos ponemos. Y obviamente, como así como decía el compañero Villa, eh, nosotros somos personas circunstanciales en este sindicato, que el sindicato somos todos. Y que en este momento nada más circunstancialmente nos toca estar a disposición de los compañeros, tenemos vocación de servicio, nos ponemos a disposición, pero lo más importante de la institución que es lo que en el tiempo va a garantizar justamente que podamos desarrollar mejor los derechos, pero también proyectar eh, un, una forma de país que todo en el fondo deseamos algo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos para la comunidad en general, ser parte de algo que construimos que es más grandioso que solamente aquella tarea que realizamos que es importante, pero que es parte de algo mucho más grande. Bueno, gracias Eduardo por comunicarte y por tu tiempo nuevamente y nosotros vamos a compartir una pausa aquí en el día Ya volvemos. Venimos aquí en Al Día el informativo de la televisión universitaria y ahora vamos a hablar acerca de un homenaje que se va a estar realizando eh, también en memoria de Eduardo Galeano, pero tiene que ver con otra cuestión en esta oportunidad eh, y para eso lo tenemos para que nos dé más detalles a Alexis Raftopolo, eh, ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás Alexis? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Florencia, buen día a todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo y, y bueno, queremos saber qué están preparando para el 30 de septiembre eh, porque bueno, recordemos el año pasado se hizo un gran homenaje a Eduardo Galeano en el marco de las Venas Abiertas de América Latina pero queremos saber qué se está por hacer este año. Eh, exactamente, eh, Florencia, en ese marco, en el marco del reconocimiento con el doctorado de Causa que vos eh, señalabas uh -huh. eh, se avanzó primeramente en... Eh, una convocatoria para la, reunir producciones de distintas naturaleza, textuales imágenes, ilustraciones uh -huh. y luego de un proceso arduo de trabajo en equipo, colectivo, colaborativo con la editorial universitaria ¿no? eh, con distintos autores de distintos lugares de América Latina se publicó Nuevas Venas palabras e imágenes inspiradas en Eduardo Galeano y sumado a eso se avanzó también en la creación de la Cátedra Libre Eduardo Galeano, Elena Villagra, que es el espacio que nos convoca este próximo viernes uh -huh. a las 10 de la mañana hora argentina, pero que eh, sabemos que va a estar siendo seguido por distintos colegas, amigos, allegados, digamos, en otras partes de América Latina y el mundo. ¿no? Esta Cátedra uh -huh. Libre, eh, que se inscribe en el marco del reconocimiento que vos recién referenciabas, se crea el año pasado por resolución del Consejo Superior y está coordinada por la doctora Delia Ramírez, por el doctor Javier Bortari y por, por mí. Y la idea es que pueda ser un espacio para abordar diversos temas, diversas problemáticas, digamos teniendo como horizonte el acervo de la obra de Eduardo Galeano, de Elena Villagra, que es un compañera de trabajo, de vida, ¿no? Entonces, para esta primera ocasión que constituye la apertura de la, de la Cátedra Libre, nos van a estar acompañando los colegas del Club de Narradores Orales, uh -huh. eh, ahí con la profesora María del Carmen Santos, una, una querida colega, eh, los amigos y amigas de la Asociación Amigos de Eduardo Galeano uh -huh. y también integrantes de la Biblioteca Popular, eh, en un espacio que intenta eh, evocar historias, eh, pasajes de la obra de Eduardo, un poco para, eh, digamos, trabajar a partir de, de su palabra, de su pensamiento, ¿no? uh -huh. eh, Puntualmente, en esa ronda de relatos, eh, tratar de pensar críticamente, de manera sentipensante, como bien señalaba siempre Eduardo, ¿no? En un escenario, en una escena histórica, que nosotros describíamos ahí en el comunicado de este evento, sí. en la que su palabra se torna más necesaria que nunca. ¿no? Uh -huh, totalmente. Alexis, ¿y esta, este espacio, esta cátedra va a quedar como permanente en el espacio de Humanidades? Efectivamente, es una cátedra libre eh, que lleva el nombre de Eduardo y de Elena, una cátedra permanente. Uh -huh. eh, tenemos una agenda que la estamos terminando de de, de cerrar, digamos, ¿no?, que iría desde septiembre a diciembre Ajá. y ya para el año que viene eh, también vamos a ir pensando distintas propuestas y queremos que sea un espacio participativo, un espacio plural, eh, siempre teniendo como coordenada la obra de, de Eduardo y de Elena, ¿no? eh, Y, por cierto, esta actividad del viernes, viernes 30 de septiembre a las 10 de la mañana, hora Ajá. argentina, se va a poder seguir a través del canal de YouTube del boletín de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Eso creo que no lo había dicho, así que lo, lo menciono Buenísimo. para aquellos interesados e interesadas. Así que todo público puede sumarse a este acontecimiento. Efectivamente, y bueno, ojalá que puedan acompañarnos ese día. Sabemos que es eh, a la mañana, digamos, del viernes, por ahí está la cuestión laboral eh, en el centro, pero... Eh, si uno puede ir siguiendo con, con el oído, con la mirada un poquito, eso seguramente después va a quedar grabado para volver a escuchar, volver a ver, eh, pero bienvenido sea el acompañamiento de parte de los espectadores, las espectadoras de una transmedia, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto le agradecemos a ustedes siempre el acompañamiento, el apoyo. Alexis, eh, bueno, la, un poco explicaste y, y, y mencionaste el objetivo y la idea ¿no? de este espacio de abrir una cátedra libre, pero digo, dentro de la Universidad Nacional de Misiones también, ¿qué valor tiene cada uno de estos espacios que se logran alcanzar? Eh, porque no siempre se da el espacio ¿no? para dialogar, para pensar situaciones o problemáticas actuales de la sociedad. ¿Qué valor tiene esto también, no? Sí, es muy interesante lo que decís, Florencia, porque bueno, hace al proceso de reflexividad, ¿no? a meditar un poco sobre las acciones que se llevan a cabo, porque eh, eh, muchas veces en el fragor de lo que se va haciendo, eh, uno no se detiene a meditar, a pensar bueno, los alcances, las proyecciones, de lo que uno pueda ir pregeniando en colectivo, siempre en colectivo, porque eh, esto es un espacio que coordinamos entre varias personas, que fue posible a partir de toda la estructura institucional, y política de la universidad fue ¿no? una propuesta que la motorizamos nosotros en el marco del reconocimiento a Eduardo a Elena, a toda su obra pero no quisimos que quede solamente en ese reconocimiento del ritual del otorgamiento de un título, sino digamos, eh, tratar de mantener vigente eh, el legado, el pensamiento crítico de Eduardo en clave latinoamericana y mundial y entonces en esta tesitura creo que poder generar una cátedra libre que lleve su nombre y en ese marco trabajar, a abordar distintas problemáticas, permite también eh, corrernos de un abordaje eh, pura y exclusivamente academicista uh -huh. y propender a una heterogeneidad de posibilidades pedagógicas, didácticas, una pluralidad de voces, pluralidad de experiencias, una diversidad de epistemologías, es decir, un abordaje amplio y heterogéneo, complejo que creo que eh, es menester en este tiempo, ¿no? Y además en clave histórico-política, uh -huh. eh, sin perder de vista la escena histórica. Eh, entonces, eh, creo que un poco eso es lo que intentamos poder imprimir a este espacio y que para eso obviamente vamos a contar con el apoyo de una diversidad de actores, de uh -huh. espacios, de organizaciones que esperamos se puedan ir sumando, ¿no? Bien. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente y bueno, estaremos atentos este viernes, ¿es entonces? No, el próximo viernes, eh, 30. No, este. este viernes, este viernes, 30 este viernes 30 a las 10 de la mañana. Eh, efectivamente, viernes 30 de septiembre, 10 de la mañana, hora argentina, eh, por el canal de YouTube del boletín de la Facultad de Humanidades, ahí lo pueden seguir en vivo y bueno, bienvenidos sean quienes puedan acompañarnos. Bien, muchas gracias y un gran abrazo. Un abrazo enorme para ustedes Florencia, gracias. Bueno, si querés sumarte entonces a esta cátedra libre, la apertura de esta cátedra que va a quedar como permanente, podés seguir eh, la transmisión a través de YouTube del boletín de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, este viernes 30 de septiembre a las 10. Vamos a compartir una nueva pausa en el Día y ya volvemos. Continuamos aquí en el informativo al día y vamos a comunicarnos ahora con la titular del Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones, Fabiola Bianco, a quien ya le damos la bienvenida. Eh, vamos a hablar con ella en el marco de una, un convenio que se ha firmado para que estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas puedan hacer prácticas, pasantías eh, bueno, y trabajo eh, en el área del Tribunal de Cuentas. Así que es muy importante esto. Ya te saludamos Fabiola, buen día, ¿cómo estás? Buen día Florencia, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, comentanos un poquito acerca de, de este convenio ¿no? que han firmado recientemente. Con bueno, la Facultad de Ciencias Económicas. Sí. Correcto. En realidad nosotros venimos eh, desde hace un tiempo para acá suscribiendo eh, convenios con la Universidad Nacional de Misiones eh, en, en el contexto, digamos, intercambio de experiencias, eh, de trabajo en conjunto, uno tuvo que ver con lo que después se concretó en el observatorio eh, de calidad y de transparencia en la administración pública, y bueno, recientemente, y el último que suscribimos, tiene que ver con la Facultad de Ciencias Económicas y con el propósito de, eh, de generar pasantías eh, de alumnos avanzados en la carrera de Ciencias Económicas, eh, que para nosotros, por supuesto, el recurso humano eh, en esta institución que tiene... Eh, la misión fundamental establecida por la Constitución Provincial de realizar eh, el control de la renta pública, de las cuentas de percepción e inversión, tanto provinciales, municipales, como de entidades de la sociedad civil, organizadas, eh, que te reciben eh, digamos recursos del Estado. Eh, sin duda, el recurso humano para nosotros es fundamental y el, el hecho de generar parsantías es una herramienta que también contribuye al mejoramiento de nuestras funciones y, y, por supuesto, dar la oportunidad de que futuros contadores se capaciten en esto que es muy específico y que hace a la función de ellos, ¿no? Uh -huh. A lo que van a hacer a su profesión. ¿Estas pasantías ya comenzaron? ¿Ya empezaron las prácticas? A partir del primero de octubre. Ajá. En realidad pusimos una fecha que a nosotros también nos posibilita la gestión interna más, más ordenada. Eh, pero van a ser a partir del 1 de octubre del año en curso, ¿no? Uh -huh. Bueno, y la importancia un poco ya nos estabas diciendo y, y para la Universidad Nacional de Misiones también tener articulación con otros espacios es sumamente enriquecedor, ¿no? Tanto para, para las instituciones. Exactamente. Uh -huh. eh, sin duda alguna, creo que eh, el intercambio académico con nuestra institución, que es una, una institución, eh, digamos, vuelvo a repetir, eh, creada por la Constitución. Nosotros somos un organismo de la Constitución y que tiene una misión que es realmente trascendente eh, para la sociedad, que es el control de la renta pública. Eh, por ende, esta incorporación de, de, de jóvenes, eh, de, de, de, de, que tengan una primera oportunidad laboral donde conozcan eh, en la práctica eh, cómo se desarrolla el control de una cuenta, eh, en este caso cuentas públicas, por supuesto. Eh, no solo favorece nuestra nuestro trabajo interno, sino también que creo que es una, una gran oportunidad para todos estos jóvenes eh, que se pueden insertar eh, a través de, de, de las pasantías en un ambiente laboral, de conocer cómo se desarrolla esto, y bueno, eh, para, para, eh, recíproco es, digamos, es uh -huh. un feedback. Uh -huh. Bien, Fabiola, te cambio de tema y bueno, te pregunto sí. específicamente por el área del Tribunal de Cuentas, cómo vienen trabajando y cerrando el año 2022. Bueno, muy bien. La verdad que, que, que este año tuvimos eh, lo, lo que es más, más sensible y, y más importante, eh, que tiene que ver con la creación del Observatorio de Transparencia y Calidad que recién mencionaba. Uh -huh. eh, la creación de este Observatorio de Transparencia y Calidad en la Administración Pública eh, nos va a permitir, eh, digamos, medir o, o lograr indicadores que nos permitan medir digamos, la, la transparencia uh -huh. en los organismos públicos eh, que quieran adherirse. Por supuesto, nosotros, por eso, la primera experiencia que vamos a hacer, o mejor dicho, que vamos a hacer, que estamos haciendo es con la Municipalidad de Posadas, sí, que sí. Eh, firmó un convenio con nosotros también eh, después de la creación del observatorio para, eh, digamos, adherirse a que podamos construir estas mediciones eh, en conjunto. Eh, y que permita a ellos también una autoevaluación, porque lo más importante y trascendente de esto me parece que tiene que ver con que cada eh, organismo que administre recursos eh, públicos pueda realizar su propia autoevaluación uh -huh. de cuál es el grado de transparencia que tiene en las distintas instancias o procedimientos internos eh, de trabajo. Eh, así que, bueno, próximamente tendremos los resultados de esta primera experiencia, vuelvo a repetir, con la Municipalidad okay. de Posadas, y nos va a permitir avanzar en otras eh, administraciones comunales. Uh -huh. eh, estamos, de hecho, ya charlando con un par de municipios, uno de segunda categoría, que nos parece importante también, eh, porque tal vez uno los vea, los de segunda categoría, tal vez con más debilidades, uh -huh. digamos, en la gestión y administración interna. Eh, y en lo que nosotros venimos trabajando a través de nuestro centro nosotros, el Tribunal de Cuentas tiene creado un centro de capacitación donde eh, nosotros, nosotros apuntalamos no solamente la capacitación para adentro uh -huh. o sea intramuros, a nosotros mismos sino también vamos al territorio capacitando eh, a las administraciones al ejecutivo y también eh, empezamos a hacerlo el año pasado ya con los consejos deliberantes que también están nucleados en una organización, entonces ya hemos ido ya a tres capacitaciones con consejos deliberantes. Uh -huh. ¿Así Fabiola. me parece? que. Sí. sí. ¿Cómo, sí, sí ¿Cómo es el, el mecanismo de a partir de este Observatorio de Transparencia eh, cada uno de los municipios que puede, puede hacer una revisión de, de sus, eh, sus acciones, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el mecanismo? Bueno, todo esto, esto se trabaja con, y por eso te digo, esta, esto tiene una parte científica, sí. porque nosotros eso lo trabajamos a través de una tesis eh, de grado que se hizo en la Universidad Nacional de Misiones con una profesional eh, que trabaja en el Tribunal de Cuentas. Es decir, tenemos indicadores, eh, no son inventados por nosotros, son científicos, eh, y que permiten medir, vuelvo a repetir, áreas, eh, procedimientos internos de ese organismo que... Accede a hacer, eh, digamos, a, a medir su transparencia. Uh -huh. Cuando este proceso de medición finalice, lo que va a hacer el Tribunal de Cuentas es recomendar o observar algunas cuestiones que nosotros eh, vi, vi, visibilicemos a partir de, de ese trabajo que, que realicemos y recomendar, tal vez, es necesario mejorar. Voy a dar un ejemplo muy general: es necesario mejorar. La, la calidad o la transparencia de la comunicación para fuera de esa institución, uh -huh. a través de su página web, por ejemplo, donde esté la información permanentemente actualizada eh, hacia el ciudadano o ciudadana que quiera acceder a saber cómo o qué es lo que se está haciendo a través de eso. Ese es un ejemplo. Uh -huh. Ese, eso puede ser una forma en que midamos cómo se comunica lo que eh, realiza en este caso el municipio. Bien, Bien perfecto, Fabiola. Bueno, y ya cerrando el, el 2022, queda poco, tres meses, eh, digo ¿cómo otras acciones que tienen, que llevan adelante dentro del área del tribunal? Eh, bueno, muchas. Nosotros estamos trabajando en, en varios frentes, ahora certificamos calidad, normas ISO, eh, hemos recibido el certificado en un área específica del tribunal, donde también hicimos una experiencia para ver un área que fuera, eh, digamos, de no, no tan largo procedimiento, que es el área de empresas del Estado, entonces hemos eh, obtenido recientemente, esto venimos haciendo desde el 2019, finalizamos ahora, certificamos calidad en ese área y bueno, ahora pretendemos avanzar hacia eh, otro área del Tribunal de Cuenta donde también eh, realicemos el mismo procedimiento, trabajamos por supuesto con el INDI, con el INTI y con IRAM eh, y bueno, recibimos el certificado la semana pasada o antepasada. Es decir, ya certificamos calidad en un área específica. Ahora avanzaremos sobre otras áreas donde podamos ir, digamos, gradualmente certificando uh -huh. calidad en otros procesos y procedimientos internos. También esto ha sido eh, muy bueno para nosotros, uh -huh. eh, porque eso nos permitió también, porque una vez que, se, mientras se da, va dando el procedimiento, eh, digamos, de eh, certificación, uno va viendo cuáles son los procesos y procedimientos que se dan y ver también qué es lo que eh, estos entes que participan en esto, que son el INTI, y IRAM, van corrigiendo. Es decir, bueno, acá hay que modificar esto, hay que simplificar este procedimiento, etc. Así que también eso fue eh, altamente beneficioso para nosotros. Y en, ese, en esa inteligencia vamos a avanzar hacia, insisto, otras áreas del Tribunal de Cuentas, eh, con el propósito fundamental en algún momento de poder certificar calidad de todos los procesos que hacemos eh, aquí en el Tribunal. Bien, te agradecemos un montón, Fabiola, por tu tiempo nuevamente. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a compartir una última pausa aquí en el día. recordad que puedes seguirnos a través de transmedia.unam.edu.ar Estamos ya sobre el cierre de al día el informativo institucional de la Universidad Nacional de Misiones y como siempre te recordamos una vez más, bueno hoy durante todo el programa te hemos recordado la página transmedia.unam.edu.ar todo disponible a ti para que veas no solamente los contenidos guardados y cargados, sino también a través de streaming, nos ves en vivo, todos los días en este espacio y también en los distintos programas en vivo que estamos transmitiendo a través de la pantalla de la televisión universitaria. Nosotros nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada, cuídense mucho, chau chau.